Pero amigos, ¿qué pensarían si yo les dijera que ustedes pueden ganar 10 dólares por escuchar un video de 10 minutos y transcribir lo que dice el video? Por ejemplo, muchos de mis videos son arriba de 10 minutos, 15 minutos, algunos hasta 20 minutos. Entonces, muchas veces yo necesito a alguien que transcriba todo lo que estoy diciendo en la computadora. ¿Ah? Y a cambio de eso obviamente obtienen, obtienen un pago. Ese pago es de un dólar por cada minuto de transcripción. Es decir que si un video dura 20 minutos y tú transcribes todo el video diciendo todo lo que digo, escribiendo todo lo que digo, tú ganas 20 dólares por ese video. ¿Ah? Si a ustedes les interesa, eh, les voy a dejar en la descripción una página en donde ustedes se pueden registrar y empezar a ganar dinero por transcribir videos, audios o cualquier cosa que bueno que los clientes necesiten ¿eh? lo único que tienes que hacer es eh, registrarte checar los videos, bueno al, al principio la, el registro toma un poco de tiempo porque te preguntan una serie de cosas pero una vez que estás aceptado eh, pues, eh, puedes empezar a aplicar por los videos y puedes ser videos en inglés, en español o en cualquier idioma y te pagan por transcribirlos y si además eh, tú hablas más idiomas pues también te pueden pagar extra por traducirlos. El pago en general es un dólar por cada minuto de audio para transcripción y si es traducción te pagan entre 3 y 7 dólares por minuto de audio es decir que si por ejemplo alguno de mis videos que duran 10 minutos o 15 minutos, yo quisiera que alguien los transcribiera y tradujera, esa persona ganaría entre, eh, bueno, un dólar por la transcripción por cada minuto, serían 10, 10 dólares por el video completo de 10 minutos, más 30 a 70 dólares por traducir ese video. Yo creo que esta página les puede ayudar a muchos, pero lamentablemente es importante, es realmente vital que hable inglés si no hablas inglés no te va a servir porque la la, el registro y todo es a través de... es en inglés y te hacen una, una pequeña prueba de gramática y cosas así algo muy sencillo pero que realmente es sencillo para los que hablan inglés entonces si tú no tienes ni idea y quieres usar el traductor pues realmente no va a funcionar pero si tú hablas inglés y hablas español esto es ideal para ti porque puedes empezar a ganar dinero por transcribir videos en inglés o en español y además por traducirlos en inglés y español o si hablas cualquier otro idioma pues también, ¿vale? Entonces yo creo que les puede servir mucho, cheque la descripción, ahí les voy a dejar el link, son dos páginas que tienen este tipo de servicio bueno, Ustedes pueden hacer esto y creo que es una opción buenísima para generar un ingreso extra. Si ustedes hacen 5 videos al día, por ejemplo, 5 videos de 10 minutos, pues son 50 minutos, son 50 dólares al día fácilmente. Y 50 dólares al día no es como la millonada, pero pues son 50 dólares extras que a muchos les puede caer muy bien. Eso es todo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, chao, chao, chao.